Muy buenas a todas y todos. Me llamo Emily y soy monitora del Centro Juvenil Tetuan.joven. Os mando este vídeo de cara al proyecto Conecta Juventud 2.0, es decir, una alternativa de ocio del Departamento de Juventud del Ayuntamiento de Madrid. A través de este vídeo os voy a contar una iniciativa que se llama Conecta con Italia y es decir que todas las semanas os voy a enviar un vídeo compartiendo frases y hashtag para que los, se los podamos enviar y lo podamos compartir con nuestros vecinos y vecinas italianas de cara al hecho de que eh, estamos en un momento en el que todas las personas tenemos que hacer frente a lo que estamos viviendo del coronavirus y luchar juntos y juntas. Pues bien, el primer hashtag es yo resto a casa, es decir, me quedo en casa, que es la invitación que nos están haciendo para que todo el mundo estemos más seguros y seguras. Pues bueno, este primer vídeo se finaliza aquí y muy pronto os enviaré otro. Os recuerdo de seguirnos en las páginas de C Juveniles Madrid y C Hotel Sitio. Pues un saludo, hasta luego.